o reducir el número de dosis a recibir. En ningún caso, el costo de cada dosis será mayor de 6 dólares, pero no podrá ser reembolsable. La otra característica es que el precio de la dosis estará exento de impuestos indirectos igual a 40 millones de dólares. En caso de que República Dominicana no realice el pago de algún importe en los 20 días siguientes al vencimiento de cualquier pago, AstraZeneca podrá reclamar intereses desde entonces y hasta la fecha por el pago a una tasa de interés anual que no supere el 6.25% de la tasa de referencia. Entonces, los pagos adeudados a AstraZeneca no incluyen ningún impuesto directo se le puedan cobrar a ellos. Cualquiera de las partes podrá presentar una muestra del producto si lo considera defectuoso y por último AstraZeneca podrá sin la necesidad del consentimiento del comprador subcontratar o delegar su obligación o servicio de prestación a una contratista cualquiera. Bueno, eso tienen que estudiarlo. Son muy torpes los abogados, parece, ahí tiene unas cláusulas que, que mueve a la sospecha y que pudiera prestarse a que AstraZeneca lleve todas las de ganar, esta universidad de Oslo. Entonces ya puede venir aquí, señor director, para continuar en un momentito y yo decir lo siguiente. Me parece excelente esa vacuna, 10 millones. Lo que me encuentro raro es que tenga que poner dos dosis. Una primera dosis y reforzar una segunda dosis. Cuando, cuando por ejemplo, la, la Sputnik 5 de Rusia era una sola dosis, no sé, sea, uno se encuentra raro esto, ¿por qué dos dosis? Pero vamos a hacer lo siguiente, República Dominicana, para aplicar esa vacuna. Yo creo que así tendría el pueblo, los 5 millones de dominicanos, que se van a aplicar esta vacuna, una garantía. Vamos a ponérsela primero al presidente y a la vicepresidenta Raquel Peña, que fue la que hizo el contrato. Vamos a ponérsela a todos los funcionarios del actual gobierno. Vamos a ponérsela a los senadores, diputados, Síndicos, regidores, directores de distrito y a todos los funcionarios de la tercera. Si esa primera dosis no lo mata, la vacuna funciona. Y entonces sale ganando el pueblo porque le van a aplicar la, la vacuna a todo el mundo. Ahora, si la vacuna mata a algunos o los mata entonces gana el país porque salimos de los políticos. Qué bien, qué bonito sería así. Pero yo sé que a lo que se lo van a aplicar son a los pendejos, a los conejillos de India dominicanos. No estoy diciendo que no sea una vacuna efectiva porque es una de las universidades más, más eh, importantes del mundo y que realice investigación científica, biológica, genetista, en todas las áreas del saber, de la ciencia pero me gustaría que se la aplicaran primero al presidente, el vicepresidente y sus funcionarios, después síndico, senador, diputado, a ver qué éxito tiene. Y después de ahí que se la pongan al pueblo. ¿Qué te parece esa idea, director? Bueno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, Abinader entregó un centro diagnóstico en Navarrete. Sí, sería interesante que la pongan a los expresidentes también, y ex -vicepresidenta, y exfuncionarios. Se les vengan, vamos a, a cuidarlo, por favor. Dejerlo a ustedes. Estoy seguro que ellos ni tontos ni perezosos se la pondrán. Bueno, pues apresaron a dos hombres acusados de sustraer 112 barandas de la autovía de Coral por valor de 15 millones de pesos. ¿Cuántas cosas que ha apretado son? Dice Milagro Germán, la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia. Vamos al distingo otra vez señor director, rápidamente. Que no aceptará publicidad del Estado, en su programa de TV. Gran cosa, mi querida. Eso es lo correcto. No, no. Eso no hay que celebrártelo. Y finalmente, el director de Imposdón se queja en aduana que no le reciben las recomendaciones de compañeros para no reponer a peledeístas. ¿Y esto? ¿Cómo que están las cosas en el gobierno? Bueno, República Dominicana dispuso de un formulario para, a nivel electrónico de viaje en aduanas y en para liberar el problema. Y a propósito de la vacuna de AstraZeneca, dice que está roja. Resultados muy alentadores para personas mayores. Bueno, Estados Unidos nombra a su primer embajador para Venezuela en los últimos 10 años. Parece ser que entonces habría un restablecimiento de las relaciones. Vamos a ver. Estados Unidos dice acá el informe oficial que ha confirmado el nombramiento del diplomático James Story eh, como nuevo embajador de Venezuela. Un cargo de... Eh, permanecía vacante desde el año 2010, o sea, tenía 10 años, cuando Washington y Caracas rebajaron el nivel de sus relaciones bilaterales por orden de Barack Obama y de Hugo Chávez. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas en ese momento y Juan Guaidó lo reconocieron como presidente legítimo y ya todo el problema todo el mundo conoce. Si mi director me deja darle a conocer a la gente el, el, el artículo completo que envía la embajada, hay que leerlo lo oficial. Los dos países pues rompieron estas relaciones diplomáticas de manera definitiva en el 2019, después que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo. La administración de Donald Trump trasladó a su personal de Caracas a Bogotá, Colombia, desde donde este señor ha ejercido como encargado de negocios el rango más alto en ausencia de embajador. Trump, pues, sin embargo, pues eh, propuso en mayo del 2020 designar a este señor, a James, el señor James, como embajador y representante, pues, de la embajada, eh, ejercerá su cargo desde Colombia, como él ha estado desde el momento en que fue encargado de negocio, eso es lo que había aclarar más nada felicitaciones y parece ser que eh, por ahora la invasión no va buenas noches sí, buenas noches con Pitágoras la Aire pero, pero debe bajar el volumen, Bájate, bájate el volumen del televisor, mi estimado hermano amigo y dirigente popular para poder aprovechar tu llamada Dime ahora. Pitágora, soy yo dirigente del PRM. ¿Cómo se llama ese dirigente del PRM? Eh, mi nombre es Juan María Perdomo. Juan María Perdomo, dígame. Mira, nosotros duramos 16 años para romper la dictadura que tenía el PLD aquí en la República Dominicana, batallando y puesto a dejar hasta la vida atrás de nuestro partido. Sí. Y nosotros hoy en día no nos han tomado en cuenta ninguno de los dirigentes. Donde nosotros estamos jalando aire. Donde nosotros atajamos para que otro enlace. Donde el gobierno de Abinader ha dejado a los mismos PLDistas en los puestos. Y nosotros hoy andamos desasíos sin trabajo. Muchos no tenemos talleta, muchos no tenemos la cédula esa que se cobra. Donde ya diciembre está aquí. Muchos somos padres de familia. Y no nos vale ladrar, y no nos vale llamarlo, y no nos cogen ni la llamada a los funcionarios. Eso era todo, Pitágora, para que tú me tires eso del aire. Ya todo el mundo te escuchó y ya todo el mundo sabe que los perremenistas de la base aquí en San Francisco de Macorís están y no le han dado más que al aire, el aire vacío, ¿no? Y que están mordiendo un cable de 220 con el piso mojado y descalzo. Muy bien. Bueno, pues, ahí ustedes escucharon. Finalmente, para irme a una pausa, señor director. Con su permiso. Está la queja por donde quiera de los PRMistas que lo están olvidando. Solamente están el círculo íntimo de Luis Abinader y los del PPH que pusieron algunos. Buenas noches, pero los que están guisando son la gente de León. Buenas noches, Pitágoras. Buenas noches. Se habló un dirigente del PSM. Secundando el compañero que habló anteriormente. ¿Sabe uh -huh. qué lo que tiene que hacer el presidente Luis Abinader? Uh -huh. Te dar una idea, Pitágoras, tal vez Luis Abinader de y, y lo hace. Que todos los diputados del PLD que pidieron, los senadores del PLD que pidieron, uh -huh. incluyendo el presidente Danilo Medina, que Luis Abinader le devuelva. La presidencia de Danilo Medina y a los diputados pidieron su diputación y los senadores también. Porque Luis Abinader nada más nombrado ese grupito de gente, los funcionarios y también los funcionarios de Danilo hay que devolverlo porque no se fue meter a nadie del PDM al gobierno. Después el que ganó. No. no fuimos nosotros, fue el que ganó. No. ¿Qué te parece, Gustavo? qué te parece, Cholito? Ahí está. Pregunta a un amable televidente. Quería, antes de, de irme a la pausa, con el permiso de ustedes, será que se me ha olvidado el de ese sitio y sin esto y no hay vida.